¡Hola! Te damos la bienvenida a este nuevo video. Existen ciertos valores internos y externos del panel que se deben tener en cuenta a la hora de instalar un sistema fotovoltaico. Hoy, Steffi y Serge te enseñarán los factores internos que afectan el desempeño de un panel solar. Empezaremos con la temperatura de funcionamiento del panel solar que desempeña un papel muy importante en el proceso de conversión de energía. Los paneles solares absorben en promedio el 80% de la radiación solar recibida. Sin embargo, una parte de esta irradiancia se convierte en electricidad y la restante se convierte en calor. La parte que se convierte en calor aumenta la temperatura del módulo causando que el desempeño del panel sea menor y deteriorando el panel fotovoltaico. ¿Qué métodos crees que puede utilizar Steffi para regular la temperatura de los paneles? ¡Exacto! Se pueden utilizar aires acondicionados, enfriamiento a base de agua, entre otros métodos. El segundo factor propio del panel es el efecto de reflexión y suciedad en la superficie de los paneles solares. La cantidad de radiación recibida por las celdas solares en el interior del panel es menor a la que llega a la superficie de este, debido a la reflexión y la suciedad que puede haber en la superficie del panel solar. Hoy en día, algunos paneles utilizan una capa de recubrimiento de sílice con propiedades de antireflexión y antisuciedad, con el fin de aumentar el desempeño del sistema fotovoltaico. Deseamos que te hayas divertido mucho y te esperamos en el siguiente video.